Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección, quinta entrega del cuento de Lautaro Molendi. Bueno, estábamos en medio de una acción escalofriante directamente y como siempre nosotros terminamos ahí en las 3X de corregir estilo. Mi tío intentó cargar otra vez, pero dos brazos esqueléticos, los músculos y huesos expuestos, salieron del tórax de la criatura. Con ello se impulsó a la caza del tío, pero la derribó un culatazo, y en el suelo se derritió, perdiendo toda consistencia. En lo alto de aquella aberración indeterminada se abrió una boca enorme y rodeada de protuberancias palpitantes. O sea que parece que acá necesitamos un L. Ahí está. Mi tío intentó cargar otra vez, pero dos brazos esqueléticos, los músculos y huesos expuestos salieron del toras de la criatura. Con ellos se impulsó a la casa del tío, pero él la derribó de un colatazo y en el suelo se derritió, perdiendo toda consistencia. Sí. Ahí está. No es esa porquería de tío, ¿no? Sí. A ver cómo anda. Dice, mi tía intentó cargar otra vez, pero dos brazos esqueléticos, los músculos y huesos expuestos salieron del toro a la criatura. Con ellos se impulsó la casa del tío, pero él la derribó en culatazo y en el suelo esa porquería se derritió, perdiendo toda consistencia. Sí, sí, era necesario. ¿no? Sí, señor. Claro, ¿por qué? Porque acá tenés un gerundio durativo y acá la acción se había terminado. ¿Vale? Aquella porquería se derritió, punto. <coughs> en todo caso, acababa de perder toda consistencia. Mira sí, me parece mejor eso. Mira ahora. Dice, con ellos se impulsó la casa del tío, que, pero él la derribó un culatazo y en el suelo esa porquería empezó a derretirse, perdiendo toda consistencia. veces simultáneo. Pero empezó a derretirse, pero ejemplo, una consistencia de la idea de que lo hace progresivamente. mira que sí. cae se suelve. ¡Ah! Por ¿Esa es la idea? ¡Ah! Lo... A ver, entonces vamos a volver como estaba. Claro. Sí. Lo de porquería viene bien. Sí, lo de porquería viene bien. Ponelo así entonces. El tercero va <risa> <risa> al instante. ¿eh? en lo alto aquella aberración determinada, coma. que… decílo vos. Perdía ah, no. Había. Que yo perdí. Claro. Perdido toda consistencia, cubuma. Ahí está. Y ya más que al instante, porque al instante la idea es que cuando da curate, eso es el eso se disuelve. La idea sería que cuando toca el suelo, Sí, y en el suelo esa porquería se derritió al instante. Sí. O también podés... Y esa porquería se derritió al ¿vale? instante. Menos palabras también. Sí.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 Mi tío intentó cargar otra vez, pero dos brazos de esperes esqueléticos, los músculos y huesos expuestos, salieron de toda la criatura. Con ellos se impulsó a la casa del tío, pero él fue un culatazo y esa porquería se derritió no bien cayó al suelo, está muy lejos. En lo alto de aquella aberración indeterminada, que había perdido toda consistencia, se abrió una boca enorme y rodeada de protuberancias palpitantes. En lo alto de aquella aberración indeterminada que había perdido toda consistencia, se abrió una boca enorme rodeada de protuberancias palpitantes. Decenas de bocas más pequeñas cubrieron el cuerpo de la bestia, bocas que se deserraban, bocas con lenguas inquietas. Decenas de bocas más pequeñas cubrieron el cuerpo de la bestia, bocas que se y cerraban, bocas con lenguas inquietas. Guarda con esta rima de bestia. Tengo, no obstante, aunque no haya rima, tengo un verbo repiola, a ver qué te parece. Eh, adjetivo, mejor dicho. Con lenguas No, lo tenemos abajo. Lo tenemos más abajo. Ah, bueno. ¿Pero abajo o arriba? Abajo. No, abajo. Eh, después lo corregimos. Bien, Bien. Dice, decenas de bocas más pequeñas cubrieron el cuerpo de la bestia, bocas que se abrían y cerraban, bocas con lenguas vibrátiles. Avanzó reptando, deslizando una gruesa cola de serpiente hasta que surgieron cuatro de esos brazos. A ver, este verbo si lo usamos recién. ¿Y por el buscador? ¿Dónde está? No, estaba, pero me da bronca tener por el buscador si yo sé que lo encuentro acá. Lo de los brazos, ¿te acordás? Sur. Ahí está. Cuatro de esos brazos. No. Brazo, no está muy bien. Estábamos ahí. Hasta que surgieron cuatro de esos brazos. ¿Y los brazos cómo? salieron del texto de todas las de la criatura. Perfecto. Decenas de bocas más pequeñas cubrieron el cuerpo de la bestia, bocas que se abrían y cerraban, bocas con lenguas virátiles. Avanzó reptando, deslizando una gruesa cola de serpiente, hasta que surgieron cuatro de esos brazos. Ponele, le surgieron, por decir, del cuerpo. Le surgieron cuatro de esos brazos. puede decir así. Uh -huh. Hasta que le surgieron cuatro nuevos brazos. Mostré un par de ojos que giraron erráticos sobre su eje antes de focalizar. Tengo una vez por eso un nuevo. Si ¿El ponemos qué? cuatro nuevos brazos, ¿me sí. indicaría que los anteriores dos siguen estando? Eh, hasta que le surgieron cuatro nuevos brazos, y puede ser que el lector lo no, vea sé, así bien. por las dudas. Hasta le surgieron... Eh, cuatro de esos, de esos brazos ¿no? avanzó reptando, deslizando una gruesa cola de serpiente hasta que le surgieron cuatro de esos brazos mostró un bar mostró un par de ojos que giraron erráticos sobre su jefe mira me quedé con lo del... de los, lo del... de los cuatro, nuevos, cuatro nuevos brazos oh, avanzó reptando, deslizando una gruesa cola de serpiente hasta que le surgieron cuatro de sus brazos. Mostró un par de ojos que giraron erráticos sobre su eje antes de focalizar. Me debe haber notado con ellos, porque cambió abruptamente de presa. Traté de alcanzar al tío, pero estaba lejos, y la cosa era muy veloz. Oí al tío cargando la escopeta. Algo me jaló, una mano. Sentí los agudos dedos cerrándose sobre mi hombro. Sentí los agudos dedos cerrándose en mi hombro, esa crackle. Me solté con esfuerzo y, como un gran idiota, giré. Era una serpiente con brazos larguísimos escapando de sus fauces. Eso fue lo más repulsivo que vi en mi vida. Era una serpiente con brazos larguísimos escapando de sus fauces, lo más repulsivo que vi en mi vida. La cosa cambió, tomó la forma de un insecto inmenso y deforme. La mayor semejanza que la encontré fue con un cien pies, aunque su desproporcionada apariencia estaba muy lejos de parecérsele. Escuchaba cientos de patas, oía cientos de patas acercándose a mí, cada vez más próximas, la bestia emitió emitía un bramido gutural. Las piernas me ardían, el hombro me daba puntadas con cada movimiento. Sufrí un malestar general en todo el grupo Y malestar general es una fiebre, viste, una carajada así. Si vos decís me dolía cada músculo. ¿eh? Las piernas me ardían, el hombro me da puntadas con cada movimiento. Me dolían todos los músculos. ¿eh? Las piernas me ardían, el hombro me da puntadas con cada movimiento. Me dolían todos los músculos. Quise detenerme, pero no dejaría que la criatura me atrapase y menos, bueno, ya está. O sea, le duele todo esto, pero no dejaría que la criatura me atrapase, ni en pedo me no me quiero detener, justamente. Sí. Me hubiera gustado poder sí, detenerme sí, claro. si no estuviera, ¿viste? Sí, la bestia emitió un bramido gutural, las piernas me ardían, el hombro me daba puntadas con cada movimiento, me dolían todos los músculos pero no dejaría que la criatura de la trapace, y menos faltando tan poco para llegar a la cabaña. A ver si este verbo lo tenemos, el oro al can. Nos ponemos ahí adelante, buscamos al can. Traté de alcanzar al tío. Una vez ya está, alcanzar la cabaña. Sí, esto es Claro. Después, el tema es poner cada verbo, sacarle fuerza. Porque acá vos llegaste recién al taller y no estaba rajando de nadie. Que yo sepa. Que yo sepa. Entiendo, sí, entiendo el punto. Entonces, alcanzar, lo que vamos a hacer es herramientas, sinónimos merecer sacar a que ya me venderse el soluño ninguna ninguna sirve ninguna ninguna de las que están acá eh, las piernas me ardían el corazón a ver este espera rescalar en arribar llegar anclar penetrar entrar arribar un, eh, huir hasta la cabaña y así de que está escapando de algo si te parece para huir hasta la cabaña es que está huyendo el tipo ya para tampoco para ah ya lo tengo mira Salvarme dos puntos. A 10 pasos tenía la cabaña. ¿eh? ¿Diez pasos? ¿O pues, pues, lo que va a pasar? ¿Es que me que, que alargar? ¿Un poco más largo? Sí. O sea, 10 diez metros o algo así. Sí. Así. 20 metros. 20 metros, paso lo había puesto con Z. ya estoy para jubilarme, pero no, te voy a demostrar que no, pero no es que la criatura me atrapase y menos faltando tampoco para salvarme, a 20 metros, apenas, apenas 20 metros tenía la cabaña, Oía cientos de patas acercándose a mí, cada vez más próximas. La bestia emitió un bramido gutural. Las piernas me ardían. El hombro me daba puntadas con cada movimiento. Me dolían todos los músculos. Pero no dejaría que la captura me atrapase, y menos faltando tampoco para salvarme. Apenas 20 metros tenía la cabaña. Salvarme y atrapase. A ver si funciona atrapara. Que no parezca la palabra pala. <risa> La mayor semejanza que le encontré fue con un cien pies, aunque su desproporcionada apariencia estaba muy lejos de parecérsele, Hoy a cientos de patas acercándose a mí, cada vez más próximas, la bestia emitió un bramido gutural, las piernas me ardían, el hombro me daba puntadas con cada movimiento, me dolían todos los músculos, pero no dejaría que la criatura me atrapara, y menos faltando tan poco para salvarme, a apenas 20 metros tenía la cabaña, oí como la cosa rotaba el suelo, no me tuve a verla me bastó con la suposición de que había tropezado o algo por el estilo esto de rozar el suelo es medio raro porque acá dice oía cientos de patas acercándose a mí cae más próxima la idea que se cayó o que él piensa ah, que se cayó entonces hoy como la cosa rodaba por el suelo no me detuve a verla, me bastó con la suposición. Hoy como la cosa rodaba por el suelo, no me detuve a verla, me bastó con la suposición de que se había enganchado con alguna raíz. Hijo, ¿a dónde vas? Era la voz de mi madre. Hijo, ¿a dónde vas? Era la voz de mi madre. Casi caí en su trampa, pero en un destello de razón deduje imposible la presencia de mi madre en ese bosque y controlé el impulso de girar. De darme vuelta, ¿eh? Porque giré... Lo tenés arriba, ¿eh? ¿Eh? como dice nuestra audiencia, volqué, dice. Eh, casi caí en su trampa, pero en un destello de razón deduje imposible la presencia de mi madre en ese bosque y contra el impulso de darme vuelta. Bueno, acá tenemos casi, eh, pero a ver qué se puede hacer. Bien. A punto de caer en la trampa... Y listo. A punto de caer en la... hijo, ¿a dónde va a ser el de mi madre? A punto de caer en la trampa, en un destello de razón, deduje imposible la presencia de mi madre en ese bosque y controlé el pulso de darme vuelta. Me resultaba increíble que también pudiese imitar voces al ser de de formas Acércate, hijo. Acércate, hijo. Ahora hablaba mi padre. Sentí entonces el terror más absoluto. ¿Cómo esa cosa conocía las voces de mis padres? ¿Acaso me había estado acechando mucho tiempo antes de lo que yo sospechaba? Sí, acá hay un tema también, es acechando. Acechando. ¿Mm? A ver, herramientas, sinónimos. Acechar, ¿ves? Espiando, desatendiendo. Mira esto, te voy a mostrar una curiosidad de nuestra lengua. Mira. Acechanza. Asecho, espionaje, persecución cautelosa. Y acechanza con, con S. Lo tenés con C. Y esta es de hacer como una especie de burla. Mirá. Engaño o artificio para hacer daño a alguien. ¿eh? De acechar con ese Es otra palabra, ¿eh? nada que ver. Entonces tenemos acechanza y acechanza con ese. ¿no? En la oración a San Miguel Arcángel, muy poderosa, San Miguel Arcángel, defiendenos, defiendenos en la batalla. nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio ¿qué me contás? o sea que el demonio acecha con C y acecha sí, con S ahí está si es que existe ese verbo no porque acechanza es un sustantivo con S a ver sí señor, mire usted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 ¿Acaso me he estado acechando más tiempo del que yo sospechaba? Ahí está. ¿Acaso me he estado acechando más tiempo del que yo sospechaba? Sí, mucho más natural. Lo traigo que muy mal. Los debe de haber visto cuando me dejaron con el tío. No lo pensé más. No quise hacerlo tampoco. No lo pensé más, no quise pensar más. ¿eh? Vamos, chico, gritó el tío, avanzando por delante de mí en el sendero que daba a la cabaña, muy cerca de alcanzarla. ¿A quién a la bestia o a la cabaña? La cabaña. Ah, esto ya lo dijiste. Vamos, chico, gritó el tío, avanzando por delante de mí en el sendero que daba a la cabaña. Mira esto. Lo allá. Ah, ¿ya estaba antes? Sí, Sobrepasando. Es sí. un verbo muy, muy este, reconocido. Ah, claro. mejor, mejor no usarlo dos veces. Vamos, chicos, gritó el tío avanzando por delante de mí, en el sendero que daba la cabaña. Oí otro grito, esta vez proveniente de la bestia. Sonaba furiosa. Oí sus pisadas, pisadas como las de un cuadrúpedo, y un cuadrúpedo veroso. Oí sus pisadas. Pisadas como las de un cuadrúpedo, de un cuadrúpedo de los. Acá tenés esta repetición. Oí sus pisadas como las de un cuadrúpedo, de un cuadrupe de los. Se arrimó, no podía verlo, pero sentía la cercanía de sus patas. Dejé de oírlas, intuí que la criatura había saltado en mi búsqueda, me tiré al suelo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo? Dice, ¿dejé de oírlas porque está en el aire la criatura? Claro. Está en momentáneo eso. Eh, Se arrimó, no podía verlo, pero sentía la cercanía de sus patas. Y.. Y él evita al tío, ¿no? Claro, porque antes había plantado, que el tío estaba cargando la escopeta. Uh -huh. Capaz que en vez de dejar de ver las pisadas, se escuche como salta, que es más Eso está mucho mejor, ahí está. Pero, y puede darse vuelta y ver que, que salta hacia él. Pero sentía acerca cercana de sus patas y sin poder evitarlo me volví en el momento en que la bestia se aba ¿no? se me avanzaba. Esto vamos a, hacer, a sacarlo. El tipo gritativo. ¿Eh? Oí otro grito, esta vez proveniente de la bestia. Sonaba furiosa. Oí sus pisadas como las de un cuadrupe, un cuadrupe veloz. Se arrimó, no podía verlo, pero sentía la cercanía de sus patas. Y sin poder evitarlo me volví ah, ¿Perdón? Sin verlo. Sentir la servidumbre de sus patas y sin que feo esto. volverme, le pones eso. A ver, lo intentamos por ahí. Vamos chicos, gritó el tío avanzando por delante de mí en el sendero que daba la cabaña. Oí otro grito, esta vez proveniente de la bestia. Sonaba furiosa. Oí sus pisadas como las de un cuadrúpedo y un cuadrúpedo veloz, sin verlo. Sentía la cercanía de sus patas y no pude evitar volverme.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 justo en el instante en que la bestia se me abalanzaba. Ahora, cuando comemos esto, creo que tenemos un problema escenográfico. A veces el pibe se tira, supongamos, El tío está acá, el pibe está acá, y acá salta la bestia. Ajá. Si el pibe se tira, le da espacio al tío a disparar. Pero si la bestia está por atrás del pibe, saltando hacia él, y el chico está acá, ¿cómo le va a dar el tío? No, si el tío una... lo arma todo en su cabeza. El, el, Acordate que el, el tío está un poco más adelante que él. Claro. No, no hay problema. ¿No interfiere el pibe con la bestia? No, no, para nada es muy ancho todo. ¿Entendido? Aparte no están en fila india. ¿Entendido? Yo lo vi bastante cerca, pero no tan pegados. ¿Entendido? Oí otro grito, esta es proveniente de la bestia. Sonaba furiosa, vi sus pisadas como las de un cuadrúpedo, de un cuadrúpedo veloz. Sin verlo, sentía, ah, sin verla, a la bestia. Sentía la cercanía de sus patas. Porque en el cuadrúpedo. Por sí, no, no, pero ojo que es como las de un cuadrúpedo. ¿no? Ah, pero el, el sujeto es femenino. Bestia, oí otro grito está es proveniente de la bestia, sonaba furiosa. Ves, siempre femenino. Oí, oí sus pisadas como de un cuadrúpedo y un cuadrúpedo, pero sin verla. O sea, si vos decís, eh, Lucy fumaba como un sargento de caballería. Eh, sin verlo, al sargento de caballería, entonces. Claro, pero si sí, vos habla sí, de Lucy, es ella. Sí, sí oí sus pisadas como de un cuadrupe y un cuadrupe pero sin verla sentí la cercanía de sus patas y no pude evitar volverme justo al instante en que la bestia se me abalanzaba no, hay de la bestia Sí. la criatura ¿no? nada, usted primero elimine molendí eh, ahí está hmm. lo que me preocupa es la rima esta entre patas y abalanzaba. Claro. Vamos a ver si se la banca. Claro. otro grito, esta vez proveniente de la bestia. Oí otro, grito de... oí otro grito, esta vez proveniente de la bestia, sonaba furiosa, oí sus pisadas, como las de un cuadrúpedo, y un cuadrúpedo veloz, sin verla, sentía la cercanía de sus patas, y no pude evitar volverme, justo en el instante en que se abalanzaba hacia mí. Lo que se asemejaba a un puma cayó en el sendero por el disparo, me puse a la par del tío unos pasos de la cabaña, esa bestia ya se había levantado de nuevo, y irrefrenable. Alguien tiene que distraerla, el tío me detuvo con el brazo. Entra ya, yo te sigo pronto. Alguien tiene que distraerla, el tío me detuvo un brazo. Entra ya, yo te sigo pronto. No, no te voy a dejar solo. Ya, al parecer él ya no iba a cambiar de opinión. Y el de un brazo, ah claro, entendí. Sí. En vez de pararlo con el brazo, lo agarró. Lo agarró, exactamente. Bien, bien. Alguien tiene que disparar, el tío me detuvo de un brazo, entra ya, yo te sigo pronto. No, no te voy a dejar sol. Allá, al parecer él no iba a cambiar de opinión. Antes de cerrar la puerta oí otro disparo. Y después el sonido de los colmillos al chocar entre sí. Un grito y un nuevo disparo. Así estaba la versión al final, pero no me convenció. Porque le faltaban las comas. Claro que las comas indican la elipsis del verbo oír. Antes de cerrar la puerta, oí otro disparo y después el sonido de los colmillos al chocar entre sí. Un grito y un nuevo disparo, el último. Un momento de silencio. Abrime, abrime. Se metió enseguida, cargando a dos manos la escopeta humeante. ¿Lo pudiste detener? Comprarlo vos mismo, me indicó la ventana, orgulloso. Noté un montón de pulpa carmesí, tenía el tamaño de un hombre. Este laburo lo vas a hacer vos, ¿dónde lo notó? No me lo digas, lo vos. Comprarlo vos mismo, me indicó la ventana, orgulloso. Noté un montón de pulpa carmesí, eh, tenía el tamaño de un hombre. Zafamos por un pelo, no se sé sabe quién lo dijo. ¿Estás seguro? murmuró mi tío, con una voz que se tornó grave y ceseante. ¿Estás seguro? poner esto medio ridículo, ya acá se En todo caso, esta es buena, mira Ceseante. ¿no? Se tornó grave y ceseante, ¿no? Como está seguro, murmuró mi tío, con una voz que se tornó, tornó grave y ceseante. Eh, al rotar, bueno, esto es, al volverme vi los ojos de reptil y la lengua de esa cosa. O hacemos un, este, exactamente, un enroque. Al volverme vi los ojos de reptil y la inquieta lengua de esa cosa. A ver si inquieta. inquietar inquieto <risa> a ver qué dice impaciente intranquilo preocupado siendo tenso se levanta excitada efusivo excitada lengua les cosa. y si sí, inquieta está muy bien que se mueve para todos lados ¿no? claro. eh, está seguro murmuró mi tío con una voz que se tornó grave y ciciante Seguro murmuró mi tío, con una voz grave y ciciante. ¿Mm? Mm, pero ahí le saco la idea de la metamorfosis. Ah. Está Seguro murmuró mi tío, con una voz que se tornó grave y ciciante. Si te parece que ese carro lo sacamos, pero... No, no, para nada. Pero sí se puede mejorar acá. Bien. Con una voz que bajo su nuevo aspecto ¿Pero cómo sabe el tío? El aspecto? ¿El aspecto cambió? Ah, todavía no. Todavía no lo sabe. Ah, entonces... Con una voz que se tornó grave y siseante. ¿Cuándo se tornó esto? ¿Estás seguro? mi no, Con una voz grave y siseante. Que yo jamás mm. le había oído. Noté un montón de pulpa al carmesí, tenía el tamaño de un hombre. Zafamos por un pelo. ¿Estás seguro? Un tío con una voz grave y siseante que yo jamás le había oído. Pero lo de la pulpa que quiere que cambie? Porque puedo poner que estaba pasando paso de la, de la cabaña. ¿sí? Una cosa así. ¿Pero dónde? ¿Adentro? ¿Afuera? ¿Y no afuera? Si ¿Está estoy. Bueno, usted... ¿Estás seguro? Un tío con una voz grave y siseante que yo no... Le había oído jamás. Eso para evitar la rima entre oído y tío. ¿Sí? Sacás de la posición de descanso la palabra oído y Bien. listo. Ahí está, coronalo vos el cuento, que faltaría eso nomás y listo. Y, a, y el, quién habla acá, ¿no? Bien. Parece que hablara también el montón de pulpa carmesí. Un momento de silencio. Abrime, abrime. Se metió enseguida cargando de manos la escopeta ¿Lo pudiste detener? lo mismo. Me indicó la ventana orgullosa. Noté un montón de pulpa carmesí, tenía el tamaño de un hombre. Es eh, como estaba, en el piso, lo que vos ves. ¿Qué? Zafamos por un pelo, ¿estás seguro? Me lo una voz que yo no le he jamás. Al volverme, le vi los ojos de reptil y la inquieta lengua. Al volverme, le vi los ojos de reptil y la inquieta lengua, que se aproximó a mí. Bien. Bueno, venía acá a ver qué podés hacer Fíjate, la, la coreo es lo último que falta y el cuento ya lo tenés cerrado ¿sí? Perfecto Bueno, hacemos sí. una copia Dale Igual creo que se veloz la corrección eh. Igual creo que la corrección va a ser rápida Dale, un poco. A ver Pudiste comprar algo con ventanas, robusos. Meto un montón de polvo acá, me ¿no? encima. A ver, ¿dónde estaban espacialmente estupidas? Acá, en un sendero. No, the... no, <laughs> Habría que buscar el hmm. sendero ahora Argentina que no tengo en cualquier lado Disuelta en el sendero Disuelta no está Echada en el sendero Tampoco a ver, veamos eh, abrime, abrime se metió enseguida pero no me voy a la copa de manera antigua y quería tener que comprobar con mi móvil y mi palabra en Darabur no tengo un montón de pulpa carmesía si a pocos metros de en la caba no la mitad de un montón de pulpa carmesía, poco metros de la... No, en la mitad del sonido tenía el tamaño de un hombre, pero no su morfología. Zafamos por un pelo, dije, ¿estás seguro? Muy el... Yo no he oído, oído jamás. Oído o escuchado. Inconscientemente dije, escuchado. Ves que hemos Abrime, con el... Con el mm. abrime, se metió enseguida, cargando a dos manos la escopeta humeante, lo pudiste detener, comprobalo vos mismo, me indicó la ventana, orgulloso, noté un montón de pulpa carmesí a poco. abrime, abrime, se metió enseguida, cargando a dos manos la escopeta humeante lo pudiste detener comprobalo vos mismo me indicó la ventana, orgulloso, noté un montón de pulpa carmesí a pocos metros de la cabaña, a la mitad del sendero, tenía el tamaño de un hombre, pero no su morfología, zafamos por un pelo dije estás seguro murmuró mi tío, con una voz grave y siseante que yo no le había oído jamás, al volverme le vi los ojos de reptil y la inquieta lengua, que se aproximaba a mí, Se metió enseguida, cargando a mano el ¿La pudiste, ¿Lo pudiste detener? Pon el vocativo, a ver. ¿Lo pudiste detener, tío? Compróbalo vos. Por la arriba contigo, ¿no? Bien. Un momento de silencio. Un grito y no disparo. El último. Sí, si sacamos el es que vos mismo, podemos poner comprobado. Compróbalo. Compróbalo vos. No, está bien, como el tipo lo desafía, ¿no? Es un sí, sí, sí. Vos mismo claro. también Antes de cerrar la puerta dio otro disparo Y después el sonido de los colmillos Al chocar entre sí Más continuidad le puedes dar así mira. Antes de cerrar la puerta dio otro disparo Y después el sonido de los colmillos Al chocar entre sí Uy, tengo una ¿Viste cuando en un programa nuestro pusimos sonido, ruido, que son primos hermanos y que siempre están eh, incluidos en el, en el objeto que los produce? Claro. Sí. El chocar entre sí está incluyendo eso. Y después, dice antes de cerrar la puerta, oí otro disparo y después el entrechocar los colmillos. Bien. Lo único que hay que revisar arriba es si colmillos... Tirar sí, alguna arriba con algo, ¿no? Esa bestia ya se había levantado de nuevo, irrefrenable. Alguien tiene que distraer, el tío me detuvo de un brazo. Entra ya, yo te sigo pronto. No, no te dejar solo, ¡ya! Al parecer él no iba a cambiar de opinión. Antes de cerrar la puerta, y otro disparo y después el entrechocar de los colmillos. Un entrechocar de colmillos, porque no sabe de qué colmillos son antes de cerrar la puerta y otro disparo y después un entrechocar de colmillos un grito y un nuevo disparo, el último abrime, abrime se metió enseguida y un entrechocar sería como un, un solo mordisco por decirlo así, la idea es que atacó varias veces Sí, un entrechocar no, entrechocar es que eh, cuando algo entrechoca es un ruido durativo sí, día, claro, pero digo, no será como uno solo eso no se entiende como un solo mordisco no, no, un entrechocar es te, te, te, cuando decís entonces se este, se vino Oí una estampida, que se venía, y bueno, ahí lo ves, en, son varios ruidos, digamos, ¿no? Antes de cerrar la puerta, dio otro disparo y después un entrechocar de colmillos. Un grito y un nuevo disparo, el último. ¡Abrime, abrime! Se metió enseguida, cargando dos manos la escopeta humeante ¿Lo pudiste detener, tío? la voz me indicó la ventana, orgulloso. Noté un montón de pulpa carmesí afuera. ¿sí? Marcalo, ¿ves? afuera, a pocos pasos de la cabaña, a la mitad, en la mitad del sendero. Noté un montón de pulpa carmesí afuera, a pocos pasos de la cabaña, en la mitad del sendero. Tenía el tamaño de un hombre, pero no su morfología. Eh, ¿Qué era, como una montaña de, de, de pulpa? Claro, era un pedazo de carne, de así destrozado. Ah... Tenía el tamaño de un hombre, pero no se lo podía reconocer. Sí. Ahí está. Poner lo más importante al final de la frase. Me indicó la ventana, orgulloso. Afuera, a pocos pasos de la cabaña, tirado en la... eso es importante, ¿eh? Yo no sé por qué, sí, pero el tema de la montaña carmesí yo me imaginaba como así horizontal. Por... Será por la montaña, ¿eh? Sí. Y un eh, montón. Y un montón. Claro, es un montón, no una montaña. Eh... Estas cosas no se notan tanto que ya no se ven. Afuera, poco a paso de la cabaña, tirada en la mitad del sendero, vi un montón de pulpa carmesí. Afuera, poco a paso de la cabaña, vi un montón de pulpa carmesí tirado en la mitad del sendero. Tenía el tamaño de un hombre. Pero, se lo, pero no se lo podía reconocer. <risa> Sendero te arriba con pelo. Eh, Por poco, listo. Sí, está muy bueno. Afuera, poco guarda. Ah, pocos. O sea, lo primero que hacemos es eliminar algunas. A paso de la cabaña. ¿Qué me contás? Comprarlo vos, me indicó la ventana orgullosa. Afuera, paso de la cabaña, vi un montón de pulpa carmesí tirado en la mitad del sendero. Tenía, ¿en la mitad o en el medio? Afuera, paso de la cabaña, vi un montón de pulpa carmesí tirado en el medio del sendero. Tenía el tamaño de un hombre, pero no se lo podía reconocer. Zafamos por poco, dije. Muy bien. Así se sabe quién habló. Verbo dicendi con minúscula. Zafamos por poco, como en este caso, ves que acá no hay un verbo dicendi. Arranca directamente con el me. Bien. Me indicó la ventana, no dijo, dijo indicándome la ventana, ¿no? Me indicó la ventana orgulloso. Zafamos por poco, dije, ¿estás seguro? murmuró otra vez en la minúscula con un verbo dicendi. Eh, zafamos por poco, dije, ¿estás seguro? murmuró mi tío, con una voz grave y siseante que yo no lo he oído jamás. Al volverme... Al volverme, le vi los ojos de reptil y la inquieta lengua que se aproximaba a mí. Bueno, listo. Vamos, Bien, lautaro, mándale a cámara a ver si te enfoca ahí. ¿eh? Mandale a cámara un lugar arriba. Un lugar arriba para Marcelo y Marca. No, no, para lautaro. Ah, para mí también. Totalmente. Para todo. Genial y para el canal taller de corte y corrección. Muchachos, espero que les haya gustado. Después nosotros lo que hacemos con el pibe Lautaro es dejar pasar una semanita, tranqui, y después, es algo que recomiendo, y después leemos el cuento de un saque, a ver qué encontramos, a ver cómo pesa el ritmo del relato, el tempo narrativo, ¿eh? Pero este cuento ya está terminado en su última corrección de estilo. Una semanita de reposo y lo leemos un saque, a ver qué onda. Bueno, lindo laburo, Lautaro, ¿eh? Fantástico, sí. fantástico. Cómo empieza y cómo termina, es impresionante, ¿no? Todo una helicoide que se va dando, va pasando por la locura, la pretendida locura personal. Claro, sí, está sí, muy sí, bueno, sí. está muy bueno. Bueno amigos, esto ha sido todo. ¿Fueron cinco entregas? Cinco entregas. Bueno, fantástico. Espero que esta también se vea bien. Y nos estamos viendo en Canal Taller de Corte y Corrección. Like, entonces, y compartir y suscríbanse. Les hace muy bien este canal. Hasta pronto.